Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una serie de lances que hice la semana pasada en la reserva de Hitchfelden, donde incluso hasta un jabalí me atacó. Y sin más preámbulo, comenzamos. Vamos caminando agachados por la orilla del lago. Vamos a mirar. No vemos nada de la espesura. Ahí vemos un, una vegetación, unas huellas, o sea que hay animales cerca. Vamos a seguir mirando. No vemos nada. Con tanta vegetación. Vamos avanzando. Mira, ahí, te, ahí tenemos un cochino, un jabalí. Una llamada de advertencia. A ver si lo localizo. Mira, viene andando. Ahí está. Mira, que se viene para nosotros. Que se viene, que se viene. Vaya, vaya por Dios. A ver si vemos el nivel. Vale, me ha arreado. Me ha arreado. Vamos a apartarnos, vamos a coger el rifle, a ver si podemos dispararle. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo escuchamos trotar. Ah, que viene otra vez, nos arrea. Mira, ahí se para. Perrete quita de en medio, hombre. Vale, Abatido. Eso por, por haber atacado. Vamos a ver qué era. Vaya, un diamante. Un diamante, 152 con 10. La verdad que es un animal precioso que colmillos tiene, pero nos ha, nos ha reado dos veces. Mira que se, que se mueven rápido, ¿eh? y no, no podía verlo. Pero bueno, vamos a disecarlo. Vamos a recuperar salud, que nos ha quitado casi la mitad. Cogemos nuestro botiquín, ya hemos recuperado la salud. Y os pondré el mapa donde ha sido abatido. Veis aquí donde se junta el, el lago grande con, con el río. Así que vamos a, a continuar. Venga, nos vamos a levantar. Venga, ahí tenemos otro. Ahí tenemos otro jabalí. Que está paradito. Vamos a coger el 06 y abatido. Vamos a recogerlo. Vamos a ver la puntuación que nos arroja. Una plata. Y voy a mirar por la orilla del del lago, a ver si viéramos algún otro animal aunque está muy lejos no vemos nada ni por aquí cerca así que vamos a felicitar a, a Perrete y continuaremos con la caza nos hemos venido al cañón de los ciervos mira ahí tenemos un nivel 6 y ahí tenemos otro con una cuerna preciosa madre mía, a si se nos quita la hembra y disparamos, hemos disparado y vamos a, a recogerlo. Será un 7 o, o un 8, la verdad es que vaya por la bonita que tenía. Vamos para allá, le digo a Perrete que lo busque, ya vemos cómo sale Perrete ahí como una como una bala. No ver si estamos aquí en el al cerca ya del lago del cañón de Donselgo o como se pronuncia en alemán. Y vamos a ver cuánto nos arroja nuestro animal desde luego que tenía una cuerna preciosa ya vemos ahí el contorno resaltado nosotros han, han salido huyendo madre mía sí que es bonita la, la cuerna Además que se, ha quedado, se ha quedado perfecto para una foto así que vamos a hacer una foto con parte de atrás Nos vamos a retirar un poquito y foto hecha y ahora sí vamos a, a recuperar nuestro animal un mítico, un oro, 237,30, madre mía, qué cornamenta. Es, es amplia, no tiene no tiene muchas ramificaciones como podemos ver en, en algunos otros, pero es una cornamenta muy bonita. Os Voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido batido, donde se junta el río con, con el pequeño lago que hay, casi al final de la, de la reserva y continuamos con la caza. Estamos en el lago grande del castillo y voy a ver si subir si algún animal ahí enfrente. Vamos a acercarnos un poquito más a la orilla porque no tengo mucha visión. Vemos ahí. esta no vemos nada, mira ahí vemos un, un bisonte, mira un nivel 5 media a 300 y pico metros. Vamos a acercarnos un, un poquito, voy a intentar hacer un, un lance largo, está descansando allí tomando el sol. Vamos a acercarnos todo lo que sea posible, puesto que va a ser un disparo muy largo. Ya lo tenemos ahí localizado. Avanzaremos hasta que nos deje nos deje la tierra, porque ya si nos metemos mucho en el agua no vamos a poder avanzar. Me la voy a jugar desde esta distancia, porque si seguramente voy a por él, pues quizá lo, lo pudiera perder. Vemos ahí que está tranquilo, tranquilito, así que vamos a coger el, el 300 calibramos a 300 metros apuntamos y disparamos uno le hemos impactado pero sale corriendo posiblemente no lo hayamos dado muy bien a ver si puedo hacer otro otro disparo para asegurar a ver si sale de ahí ha caído ya no ha caído ya no no ha caído no ha caído así que tenemos que volver a buscarlo mira iba andando a ver si podemos localizarlo y hacer otro disparo. No, sigue sin caer, o sea que hemos dado carne. Mira, allí van andando, allí va andando. A ver si apunto. Vamos a ver. Y ahora sí le hemos dado. Ahora le hemos dado bien en el pulmón. Vuelve a salir corriendo. Y solamente nos toca dar toda la vuelta al lago para ir a recogerlo. La verdad es que estos tiros largos me gustan mucho, lo que pasa es que luego se pega uno una carrera corriendo porque la distancia, aunque línea recta sean 300 metros, nos va a tocar andar, Mira, ya vemos que ha caído, nos va a tocar andar como unos 500, 800, entre 500 y 800 metros dando toda la vuelta al lago. Perrete viene con nosotros. Os voy a poner el mapa para que veáis de dónde se ha hecho el, el disparo, de un lado a otro. Voy a poner ahí una marca para cuando llegue poder localizar nuestro animal y ya desde ahí lo buscaremos las huellas y, y lo localizaremos. Pues nada, ahora vamos a darnos un, una buena carrera a lo largo de todo el lago, encontrando un paso porque luego a ver cómo subimos por allí, porque eso estaba, estaba en acto y no sé por dónde por dónde pasar, pero bueno, iremos a, por toda la orilla y después pues ya buscaremos un paso hacia la marca que, que hemos puesto Madre mía que se me van a salir las pulsaciones ya están poniéndose a todo ritmo llegamos aquí a la playa, sí, vamos a, vamos a seguir por la playa por aquí por la zona del embarcadero y luego subiremos por, por la colina que hay allí enfrente veis como tengo ya la, las pulsaciones por correr tanto ahora sí mismo sería imposible de hacer un lance y bueno ya hemos llegado a la zona estamos cerquita de donde pusimos el la marca le hemos dicho a perrete que, que lo vaya buscando ya ya hemos resaltado en color fial por donde ha pasado nuestro bisonte nivel 5 esperemos que no se control Así que vamos corriendo y espero no, no asustar a nada. Vamos a ver si localizamos la zona porque el parrete no está muy muy convencido. Estamos ya muy cerquita de donde lo vimos. Vamos a ver. Mira, ahí tenemos una, una llamada de la de un ciervo. A ver si lo puedo ver. Pero bueno, vamos a centrarnos, vamos a ir despacito por si pudiéramos hacer el lance ya vemos ahí el contorno de nuestro bisonte europeo pero vamos a ver si apareciera el ciervo no aparece, pues vamos a, a recoger a nuestro a nuestro bisonte ya ve la puntuación que, que nos arroja andar mira mira ahí tenemos el ciervo corriendo a ver si puedo disparar nada he fallado ese tiro fallado a ver si le puedo dar la parte de atrás en el cuello no ya, ya se me ha metido dentro se me ha metido dentro es una lástima y una cuerda bonita pero nada también he fallado ese en fin que le vamos a hacer ahora sí vamos a, a recoger a nuestro animal si sí lo localizo porque me he desorientado un poco aunque parece que nos está llamando vamos a recargar nuestro M1 bueno, y ya vemos aquí el, el contorno de nuestro animal y a ver qué puntuación nos arroja un diamante 288 con 288,10 el primer disparo lo dimos en carne y el segundo a 300 y pico metros le dimos en, en el pulmón le dar el pulmón, veis como el primero en carne ha sido un lance muy bonito Vamos hacia aparte que se nos venga con nosotros, que siga buscando el rastro. Y os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido de orilla a orilla, ahí en la zona del lago del castillo. Y vamos a continuar con la caza en otro sitio. Estamos en la zona de Petersham, vamos avanzando. Vamos a ver si hubiera aquí algún corzo o algún jabalí de Vamos a ver. Ahí vemos unas huellas mira ahí tenemos un, un corzo un corzo con una buena cornamenta cogemos el solo king vamos a ver lo tenemos ahí y disparamos abatido el corzo vamos a decir a perrete que lo busque venga busca perrete y perrete ya ya sale ahí esta zona de, de petersan la zona de de la ruina de Petersan incluso del lago la verdad es que es una muy buena zona de corzo bueno prácticamente casi todo casi todo el mapa pero los mejores animales machos los vamos a encontrar aquí en esta zona vamos a bajar a perrete y vamos a ver nuestro corzo abatido un diamante 82,40 una cuerna preciosa vamos a disecarlo y os voy a poner el mapa para que veáis la zona donde ha sido batido a pues ver la zona de Petersan casi llegando a la ruina de, de Petersen, He venido desde el puesto andando, cazando animales y vamos a continuar con la caza. Vamos a mirar por los prismáticos. Mira, ahí vemos otro corzo. Mira, un nivel 3. Un nivel 3. Cogemos nuestro solo King. Vamos a adelantarnos un poquito. Nos paramos, queda alerta y ha batido. Ha batido el corzo. Vaya, dos corzos nivel 3 seguidos. Y vamos a, a recoger nuestro curso, a ver qué puntuación nos arroja. La verdad es que, que han sido batidos muy cerquita uno del otro. Ahora cuando ponga el mapa lo lo vais a ver. Miramos, a ver si alguien en la orilla del lago pudiéramos encontrar alguno. Vemos huella de la vegetación, la vemos resaltada. Vamos a decirle la parrete que lo busque. Venga, busca, parrete. Vamos a avanzar tranquilamente. Vamos a seguir mirando Por pues, si hubiéramos algún Corzo, algún ciervo O algún jabalí en esta zona ¿eh? Incluso algún gamo también, pero gamos menos Están un poquito más al sur Venga, busca lo que parece que no Que está el baquete hoy Ya va buscando la sangre Ya sale corriendo allí, vemos nuestro contorno Y vamos a, a recoger nuestro Nuestro corzo Vamos a verlo diamante, 85 con 10 madre mía, qué puntuación más bonita, vamos a disecar, y os voy a poner el mapa Pero te sigue ladrando mira, para que veáis donde dónde ha sido batido uno y otro, que cerquita están prácticamente a, a 600 metros uno del otro vamos a mirar nos vamos a atacar al lago a ver si viéramos algún otro Aquí por la carretera, por los maizales No vemos nada Nos acercamos a la orilla del lago Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Nada Vamos a avanzar un poquito más Aprovechando la vegetación Mira, ahí tenemos una una hembra No nos, no nos interesa Vamos a ver si hubiera algún otro Escuchamos las llamadas a ver si hubiera algún macho para poder hacer el lance, pero no localizamos nada, encima está, está con la bruma del agua, es una especie de niebla. Pues como solamente está la hembra, yo creo que nos vamos a ir a, a cazar a otra parte. Hemos seguido un poco más adelante, mira ahí tenemos un ciervo, madre mía qué pena tiene eso. A ver si podemos hacer el lance... Cogemos el 3006, se nos queda mirando. Vaya, se nos da la vuelta. Gírate un poquito, corazón mío. Nada, está... Ahora se gira y disparado. Venga, ha batido el animal. Vamos a, a decir a Perrete que lo busque. Esta zona de Peterson, la verdad es que es una, una zona magnífica de... de caza. Me encanta. Vamos a ver, ya sale Perrete como un como una exhalación buscando la sangre nos ha lanzado un poquito más el, el animal pero no, no andará muy lejos vemos aquí el impacto un buen impacto en oro vital y ya vemos allí el, el contorno final vemos un sangrado masivo ya nos llama a tarrete que lo ha localizado y vamos a ver tiene una cuerna bonita pero no, no puedo hacer foto no tiene foto así que otro mítico, 216,20, más pequeñito que el otro, pero también lo voy a desecar, y os voy a poner el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido batido, ¿ves? la zona está de Peterson, donde mataron los dos, los dos corzos, una zona muy buena, muy buena para cazar, y voy a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal, y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza, hasta la próxima.